Estamos de regreso, mis amigos, con ustedes en su programa de mañana. Esto es de mañana. Noticias, análisis, comentarios, entrevistas, todo un contenido noticioso preparado para que usted comience el día debidamente informado. Bueno, y hay una... Hay una... una un gran movimiento en las redes. Tú que eres un experto en influencers. sí. <risa> Tú sabes, que, la, eh. tú sabes que Boca de Piano, Fauto Mata, se ha metido en un pleito con, con Coso Santiago, Matías, San, con, San, Santiago Matías, con Santiago Matías. Entonces resulta, entonces resulta que eh, Boca de Piano ha dicho que él reta a Santiago Matías. A Santiago Matías, sí, a, a los foques, a, lo Foque, a que se haga la prueba antidoping, porque él se hizo uno y salió limpio. <ríe> Santiago se ha hecho la prueba y ha salido limpio. Ahí. Y se hizo una prueba, la que vi publicada en, la, en las redes, es de Amadita. Amadita es uno de los laboratorios más prestigiosos de este país. Eh, era el único que, el único laboratorio aceptado por la, por, por la Judicatura Nacional cuando se hacían pruebas de ADN en aquel momento. Y entonces, ahora yo no sé lo que va a ser Fautomata. Sí. Bueno. Eh, incluso, incluso Santiago Matías fue hasta con notario de todo. Él decía, esto, va, esto tiene que quedar aquí registrado para que no se diga que, que no hay veracidad en esto. La, la verdad que esta gente, estos muchachos llevan los temas nacionales sí. a, a un nivel que sí. uno dice, pero ven acá. ¿Y qué, qué es lo que estamos discutiendo? No, en y este? mira, Amado, eso lo que enseña es, y atención al público que nos está viendo, eso es lo que enseña es que cuando tú vas a emitir eh, un juicio de una persona, cuando tú vas a acusar a alguien de algo... Prepárate, que tú sabes que posiblemente venga una reacción de allá para acá. Y eso de es, tú desafiar a una gente eh, o tú acusarlo de que use, por ejemplo, eh, sustancias prohibidas, es peligroso. Porque mira sí. lo fácil que es de montar eso. Mire, yo no. A mí, por ejemplo, la música urbana, bueno, no me gusta, por supuesto. Mi gusto anda un poquito más alto de ahí. pero, ¿Cómo que, pero, ¿cómo que más alto? Sí, sí, en el sentido de calidad. Pero, pero di que otro gusto, pero un día que más alto. ¿Qué es esto? clasismo. Bueno, sí. Gracias, sí. chamo. Es más bueno, alto para mí. ¿A relegando? Que, que, que, que la música urbana estamos abajo? Lo que pasa es que cuando tú haces Los música... Los jueces de... que me están viendo... Música, hacer música electrónica okay. no es hacer música. Por ah. ejemplo, para ponerte un ejemplo, porque esos son ah, sí. bits eléctricos, eh, eh, eh, impulsos eléctricos que, que, que producen un ruido que parece música y entonces lo utilizan para hacerte una canción. Pero pues eso no es música. Mm. Música es cuando un músico, un maestro se sienta a escribir y a decirte aquí va este acorde, aquí va este... O sea, eso es lo que es música, eso para mí. Ahora, a mí eso me tiene sin cuidado, y también me tiene sin cuidado el hecho de que la popularidad... Lo que yo no le acepto a ningún cantante, urbano o no... Es el uso del lenguaje soez. Claro, ahí yo no estoy de acuerdo. El lenguaje soez. No es necesario. El uso del lenguaje eh, ofensivo. ¿Tú me entiendes? Un lenguaje totalmente eh, eh, de la peor ralea. Hablar, por ejemplo, de la relación sexual, del, ato, del acto sexual, de una manera tan burda y descarnada. Eso yo no se lo acepto a nadie. Y no debiera sonar en la radio. Pero tú sabes qué pasa... Eh, Amado, Dime. y es lo, es lo penoso. Yo, escuch, yo veía una entrevista que le hicieron en el show de mediodía a, a Joel y Randy, ¿verdad? Que son boricuas. Y uno de ellos decía: Lo que pasa es que esto es el mundo del entretenimiento. Y lamentablemente. Buena letra. Y la sociedad no te la consume. Entonces tú vienes con un lenguaje, eso es. Como es un negocio, con, con un lenguaje eso es, eh, denigrando a la mujer o lo que sea, y entonces eso sí se vende. Yo que he estado en diferentes partes de la República Dominicana, especialmente en el sur, ponen una canción del lápiz de la, de, la, de la que tiene eh, eh, las peores palabras que ustedes, impublicables, eh, y ahí es cuando la gente más se anima a cantar. Eso es increíble. Yo un día estaba en, en, en Barahora. Estuve en una discoteca con mi esposa ahí. Cuando yo escuchaba las canciones que ponían, yo ese pero <risa> ¿qué es esto? O sea, pero la mira, discoteca entera tarareando la canción del eh, lápiz como con 400 palabras impublicables. Pero mira, yo... ¿Qué eh, Yo, por ejemplo, yo te digo... Tú la, eh, canta, la ¿verdad? verdad eh, tú la verdad. Vico Sí... Y tú también, tú la canta Me encanta eso. Oye, Vico Sí, que fue de los primeros eh, eh, del género... Sí. Yo entiendo que no utilizaba esas palabras y fue un hombre muy famoso y muy conocido. Tego Calderón, sí. eh, eh, que no deja de gustarme algunas cosas de él, sobre todo que Tego se siente salsero de lo viejo. Esos reggaetoneros de antes, sobre todo los boricuas, se sienten ser el fruto de la salsa más clásica. Sí. Y por eso a mí me llama la atención, pues yo soy seguidor de la salsa clásica. Sí. Ahora bien. Eh, yo no recuerdo, en un tema de Tego Calderón, que haya esas cantidades de palabras o obesas. Puede decir alguna palabra un poco, ¿verdad?, pero realmente no llegan a ese nivel de, descarn de, de lenguaje descarnado, abierto. ¿Eh? Entonces, en definitiva, yo pienso que eso es lo que hay que mejorar del, claro, de, del claro. género. Porque el género, las cosas, óyeme, todo, todo en el mundo evoluciona. Yo recuerdo que cuando surgió Wilfrido Vargas... La crítica y los, eh, y los eh, Johnny Venturistas como yo, por ejemplo, acabábamos a Wilfrido. ¿Por qué? Porque el merengue era rápido, era un merengue corriendo, huyendo, la música muy alta, pero no adaptamos a Wilfrido. Y hoy día Wilfrido es un maestro. Y así por el estilo las cosas han ido cambiando, han ido cambiando, pero no podemos llegar a ese nivel. Está bien de que las cosas cambien y se escuche ese tipo de música y tenga su público, pero no llegar a ese estilo a esa actitud de vagabundería de esta, de esta sí, música sí. que dice de todo. Sí, sí, sí. Señores, vamos a oír una llamada telefónica que tenemos eh, adelante. Es que hay música que es aburrida también. ¿Eh? Hay, una, hay una música que es muy aburrida. Sí, es verdad. Que, que, que a mí no me gusta. ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? No, no. Porque hay cosas te... que son románticas, <laughs> pero hay música que es aburrida. Hay que decir. Ese, es que no... Eso es, sí, pero pues no. eso es de Mario de Jesús. ¿Sí? ¿Sí? Aburrida. Adelante, buenos días. Buen día, distinguido. Dos comunicadores. Y habla Marino Minaya. ¿Quién? Marino Minaya. Sí, señor. Adelante. Al caso que trató Francis. Es una verdadera aberración que el Norte tenga tres tipos de facturaciones. Es decir, cuando tú consumes 200 kilos tiene un precio. Cuando pasa de 200 kilos a 50 o 100 kilos más. Tiene otro precio, o sea, 4.44, 6 y pico, y cuando tú pasas de ahí, te lo calculan a 11 pesos. Eso es una verdadera estafa y un robo a la, a, la, a la población. La pregunta es, la pregunta sería, ellos tienen que invertir más dinero para producir la cantidad de kilos, después que usted pasa de 200, por ejemplo, hay que preguntarse eso, porque en definitiva, yo creo que no que ellos tienen que gastar lo mismo, eh, la misma cantidad de dinero, ¿verdad?, que gastan para, para, para producir o para pagar, porque ellos no producen energía, sino que pagan a los a los verdaderos productores de energía. Tienen que pagarle lo mismo a ellos, eh, independientemente de que usted consuma 200. Entonces es un robo, como usted dice. Es una manera de, de crear un mecanismo para, para quitarle cuarto a la población. Eso hay que resolverlo. Eso hay que mejorarlo. Bueno,